Amigos, retornamos nuevamente por aquí, el tema de la seguridad social, la posible modificación de esta ley, esos temas que son de mucho interés para todos nosotros, en esta noche nosotros pretendemos abordarlo De esta manera yo quiero darle el saludo y la bienvenida a mi compañero, bienvenido Ruiz, que ya está con nosotros en los estudios. Buenas noches Robert y buenas noches a nuestros amigos que nos esperan ya siempre frente a su pantalla, agradecido de Dios. Por esta nueva oportunidad, nosotros dispuestos, siempre prestos a servirle, a comunicarle y a ser orientadores y retroalimentarnos también con su presencia allá frente a su pantalla. Bienvenidos, sabemos de tu experiencia en estos temas de seguridad social. Nuevamente se pone de manifiesto la desinformación que tiene gran parte de la población. ¿En qué es la ley de seguridad social? Bienvenido. ¿Y qué corresponde y cómo esto incide sobre las decisiones de los ciudadanos en República Dominicana? Bienvenido. Antiguamente, en la República Dominicana, teníamos la ley 1896, que era la que regía las prestaciones que se le otorgaban a los trabajadores, tanto en la materia de salud, como en la materia de los riesgos laborales, así como también en las pensiones vejez y maternidad. Eh, pero la ley 1896, que era la que regía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, como todos recuerdan, la Caja del Seguro, a partir del año 2001 la situación cambió y dio un giro de 180 grados. Sí. Y se instituyó la ley 87-01, que crea un régimen que tiene unos subsistema sí. que incluyeron a las personas, eh, era amplia, sí. una ley inclusiva que abarcaba toda eh, la sociedad dominicana, tanto a los que trabajaban, a los que no trabajaban, a los familiares, a los empleados públicos que anteriormente en la 1896 96 no estaban contemplados. Entonces, esta ley se regía más bien o inició un régimen por porciones, por sí. parte, por subsistema. La salud, la infancia, la maternidad, las pensiones, los riesgos laborales, sí. en fin. Fue una ley muy ambiciosa, muy amplia y establecía también lo que son... Eh, el régimen de la pensión, o sea, de la administradora de fondos de pensiones, que era una instancia, por decirlo así, que no existía en la ley 1896. Ok, bienvenido. Estamos hablando que esa primera etapa que tú has mencionado es la del tan conocido por todos nosotros, el IDSS. Es correcto. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde la, los emple, los trabajadores sí. eran la, eh, la principal atención, y fijaos bien que solamente se refería a los trabajadores de cierta categoría, más okay. bien a los obreros, sí. porque no estaban obligados, por ejemplo, aquellos empleados de alta jerarquía, aquellos eh, funcionarios burocráticos de las empresas, no estaban obligados a pertenecer al reino, ¿no? Que era solamente para los obreros de baja jerarquía los que tenían funciones prácticas y que estaban en cierto peligro. La realidad es esa. Entonces, esos obreros, o si le pasaba algún accidente laboral, pues de acuerdo a la función que tenían y a las cotizaciones que sí. habían presentado, pues le correspondía por algún grado de discapacidad, alguna pensión okay. eh, por discapacidad y también tenían el tema de las pensiones cuando iban acumulando una cierta cantidad de cotizaciones mensuales que se transformaban en años, entonces al final tenían derecho a una pensión muy mínima. Esa es la realidad en cuanto a la ley 1896 que regía lo que era el antiguo IDSS que inició a transformarse en el año 2001, con la promulgación de la ley 87-01, que es la que crea el sistema dominicano de la seguridad social. Eh, bien, perdóname, porque quisiera poder profundizar un poquito más en el antiguo IDSS, porque queremos nosotros en esta noche poder edificarlo a ustedes, saber... ¿Cómo nacen y cómo llegan las, las que son las administradoras de fondos de pensiones? Pero queremos irnos a la génesis de todo este proceso. Bien, vos, hay una inquietud muy importante en el IDSS. Los obreros, como tú llamabas, o trabajadores, que tenían que ser sometidos a algún tipo de licencia por temas de salud, accidentes laborales y demás, ¿recibían algún beneficio del IDSS en ese en ese viejo modelo? Bienvenido. Ese sistema, como te explicaba anteriormente, era muy limitado. Claro, está los trabajadores que tenían algún tipo de lesiones o algún, alguna enfermedad... Sí. ...o sufrían alguna deficiencia en su salud, pues tenían los hospitales... Sí. ...que eran eh, los famosos hospitales del IDSS... Entonces se le atendía su salud a ellos y a sus familiares, sí. a su núcleo familiar, los menores de edad, y sus esposas o esposos. Sí. También tenían eh, la facultad de recibir, después de que acumulaban sí. al alrededor de, de 30 años de cotizaciones mes por mes, sí. entonces recibían una pensión mínima, pero también recibían alguna pensión si sí, sufrían algún accidente laboral y disminuía su capacidad para el trabajo determinado. Entonces recibían una pensión mínima el trabajador en este caso eh, exclusivamente. Ni siquiera tenían las pensiones que hoy le llamamos pensiones de sobrevivencia, que son sí. un gran renglón que ha venido a resolver un gran problema familiar porque las pensiones que eh, está recibiendo o que va poder recibir un eh, trabajador, un servidor público también en este caso, y en este caso también se está incluyendo a lo de las Fuerzas Armadas, pues su viuda y sus hijos menores menores, perdón, tienen ese derecho a recibir lo que se denomina las pensiones de sobrevivencia, de conformidad con la ley 8701, que anteriormente, en la 1896, sí. no existía ese tipo de pensión, sino... Eh, después se incluyeron esas pensiones, pero a la viuda, sí. a la viuda. incluso había un gazapo de la ley que hubo alguna negativa para no entregársela a la pareja cuando era el varón, sí. porque la ley se refería en algunos de sus articulados específicamente solamente a, a, la, viuda. a la viuda, eso sí. se corrigió obviamente con el tiempo, pero en principio existía ese, ese error en la literatura. Muy bien, bien, bo, pasamos ahí. Volvemos ya a cuando tú iniciabas, que yo te interrumpía, la Ley 8701. Pudiéramos decir, bienvenido, que ha sido el avance o la transformación del Sistema Dominicano de Seguridad Social con esa Ley 8701. Bienvenido, ¿qué contempla esta ley en manera general? serías ARS, AFP, todo lo que tú decías, como los renglones que ya tiene esta ley, que en ese momento era la meca, era el sueño de todo empleado y empleador para transformar el sistema de seguridad social. ¿Qué contempla esta ley 8701? Bienvenido. Definitivamente significó un gran avance para la seguridad de la salud y los de los trabajadores, sí. pero no solamente en este caso, que es el, el, el, el gran aporte de la ley 87-01, que no solamente cubre a los trabajadores, sí. sino que cubre a la sociedad eh, completa con los regímenes que creó, que tienen el régimen de contributivo, sí. que son los que contribuyen con sus empleos día a día, que son el régimen contributivo subsidiado, sí. que son aquellos que a, hacen un aporte y el régimen subsidiado que es de lo que no hace ningún aporte, que en este caso el Estado le aportaría. Sí. ¿Qué cubre? Bueno, cubre el aspecto de salud, sí. que ese ese renglón está cubierto por la Administradora de Riesgos de Salud, okay. ARS, Muy bien. lo que es lo que son los riesgos laborales que en este momento, a partir del año eh, 2019, con la creación de la ley eh, 397-19, que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de riesgos laborales, es un instituto que transformó lo que era el régimen de los riesgos laborales contemplado en la ley 8701, el instituto vino a ampliar estos servicios okay. dándole una importancia eh, mayor si queremos decirlo así, a lo que es el aspecto de la prevención de los riesgos laborales y lo que son las enfermedades profesionales, también en la 8701 a partir del año 2001 se creó lo que es la administradora de los fondos de pensiones esas es, son las AFP esas son que es la que tienen la responsabilidad bienvenido es de manejar las pensiones ya esas son eh, correcto es eh, la administradora de fondos de pensiones son las que tienen la misión sí. de administrar la partida de la cápita que pagan los empleados a los fines de que vayan acumulando sus eh, recursos para cuando ya no puedan ofrecer el servicio y tengan la condición de pensionista, es decir, okay. que ya pasen a ser pensionados. Entonces, esa administradora, eh, de conformidad con la ley sí. o con la ley y, y los reglamentos, la ley 87-01, básicamente, administran esos fondos y la misma ley le establece dónde pueden ser invertidos esos fondos, bajo qué modalidad pueden ser eh, guardados o transferidos, en qué renglones pueden de la actividad económica de un país o del país, eh, pueden invertirse. También establece la forma y las condiciones necesarias para que los mismos sean devueltos cuando la persona eh, ya no va a calificar para ser favorecido o, o, o para otorgársele la pensión de conformidad con el tiempo que tiene cotizando y con su condición de salud o de desempleado. Ya eh, la ley misma establece la forma de devolver esos fondos y establece los montos, establece además los márgenes, de beneficio que van a tener estas administradoras, que son instituciones que también pueden ser público, públicas y privadas, y también la forma o lugares donde se van a colocar o invertir esos fondos a los fines de que se reproduzcan y de que crezcan las la prestaciones que podrían recibir al momento de su pensión o a la hora, de que se le vea, le sean devueltos los ahorros que tienen el mismo.